Buenas tardes, Rosemary Tapia los saluda, no solo a los que están presentes, sino a los que nos están viendo a través de las redes sociales como YouTube, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, LinkedIn, Instagram y ahora en la página web, que es la que yo les voy a presentar. Yo les voy a decir cómo surge esta innovación. Durante toda la pandemia yo he tomado los cursos con Javier Galué, pero hace como seis meses me suscribí en un programa del Go, pasarse al mundo online. El mundo cambió. No es que vamos a dejar de lado el mundo presencial, pero vamos a alternar en los dos mundos porque no nos podemos quedar atrás. Recuerden la persona que no se monta en el tren de la tecnología, quedará en la estación del olvido. Y eso yo lo he tenido presente durante toda mi carrera desde el inicio. Yo tengo 13 años de estar dando videoconversatorios. En la pandemia no tuve ningún problema, porque conocía las plataformas. Todo lo que fui aprendiendo, modifiqué primero todas mis redes sociales mi canal de YouTube, Twitter, todas mis redes sociales con los conocimientos impartidos por Javier Calhue, que él es consultor internacional, tiene una escuela online con 30.000 estudiantes, diversas especializaciones. Bueno, en fin, he aprendido y todo lo que he aprendido lo quiero compartir. Ustedes van a ver la innovación de la página web. Aquí está mi página web. Este es el inicio con los diferentes enlaces. Ustedes aquí pueden ver mi biografía. Aquí está la biografía donde los estudiantes pueden hacer las investigaciones y pueden sacar todos los datos importantes. Es una biografía breve porque a mí no me gustan esas biografías que es como leer un libro entonces vamos a inicio aquí están los enlaces de compra Panamá, Gran Morrison ya sea presencial o a través de la puede ser presencial o a través de la red que ellos tienen y Amazon para los que viven en el extranjero bueno miren aquí se está desplegando la página miren con todas las novelas la página ¿Qué ven ustedes en la pantalla la próxima obra pronto en agosto 22 solo en la noche se observan las estrellas la continuación de la noche no dura para siempre pero tiene autonomía y ustedes pueden leer una primero otra después en contacto ustedes ven aquí cómo se pueden comunicar con la escritora si se suscriben con nombre correo teléfono y un mensaje o nombre, teléfono y un, un breve texto ustedes no saben cuándo yo les puedo dar un premio así que les recomiendo que se suscriban porque yo puedo hacer un sorteo bueno aquí están las obras, aquí viene la novedad mire aquí están todas las obras pero cuál es la novedad yo quiero llevar a los chicos del video al libro cuando es una reseña, les cuesta un poquito más de trabajo. Miren, aquí ustedes entran, están las portadas, pero está el inicio de la novela y palabras de la autora. ¿Qué explica la novela? Pero aquí hay una novedad. Para los que están en Panamá, van a Grand Morrison. Pero si ustedes están en Canadá, ustedes pueden comprarla a través de Amazon. Pero también pueden leer. El primer capítulo. Pueden compartir ese enlace. ¿Sí? Todas las obras, si ustedes ven, todas las obras, vamos a buscar esta que es la favorita de los niños. Aquí está el murmullo de la sombra, está la presenta, las palabras mías y el inicio de la novela. Miren, inicio, biografía, obra, el carrito, contacto, ahora vamos enlace. Recuerden que yo les dije que se va a transmitir a través los padres que no tienen redes sociales, pueden ir a transmisión en vivo. Miren, aquí estoy yo, ¿se dan cuenta? <risa> se transmite en vivo y aquí se agranda. Los padres que no tienen redes sociales pueden hacerlo a través de la página. Aquí las entrevistas, aquí están todas las entrevistas y aquí están para los fanáticos de Instagram, los últimos videos de Instagram. Aquí están todas las entrevistas, seguimos con los enlaces. Siempre de lectores, lo vamos a dejar al final para que ustedes se presenten. Conversatorio con los lectores, aquí viene una novedad. Si yo pongo todos los videos, se carga la página, aquí está la lista de todas las veces que yo, en, durante la pandemia, yo conversé con los lectores. Ustedes le dan al clic al video que ustedes quieran ver. Seguimos. Bueno. Seguimos en enlace. Aquí tenemos personajes inolvidables. Recuerden que yo tengo una lista de personajes. Aquí están por popularidad los personajes inolvidables son los de vida de compromiso donde está Raúl que es uno de los personajes inolvidables y está Rosa viene Roberto por el buen camino aquí en esta página los niños pueden navegar ellos están viendo en las redes sociales y en los enlaces porque yo sé que lo están viendo Después, personaje inolvidable, video de anecdotario. La gente siempre quiere saber cómo surgió caminos y encuentros, cómo surgió travesías mágicas, qué anécdota puede estar de la noche oscura. Aquí están todas. La introducción y las 25 novelas. Galería de fotos, esta me la sugirió una amiga. Miren. Ahí no voy a entrar, pero ahí está la foto. Desde el 2000 hasta el 2022. Vamos al siembra de lectores. El que quiere entrar a siembra de lectores entra a mi página y ahí están todas las personas que han colaborado con siembra de lectores está la estructura, cómo surge el programa, los cargos, ustedes ven aquí todos los cargos y me parece el momento oportuno aquí para ir presentando. Los voy a ir presentando en la forma como fueron llegando. Primero, quiero presentarles a ustedes, y Solda. Tú fuiste la primera, que tú, es Secretaría de Lingüística, de Siembra de Lectores, la primera que te conectaste. Así es que adelante un saludo para los niños que están y los jóvenes que están en las diferentes plataformas. Muy, muy buenas tardes, Rosnery. Antes que nada, felicidades para ti por este éxito. Eh, saludos a todos los niños bienvenidos. Están viendo cómo su escritora eh, hace innovaciones para ustedes. Eh, esta es una innovación muy bonita, como ustedes lo han podido ver, y, y les permite a ustedes interactuar. Así que eh, de verdad que es algo muy eh, bonito e interesante. Entonces, pues deseo felicitarte, ya que el programa Siembra de Lectores primero nació como un sueño que tenía. Luego seguiste las huellas de Ricardo Arturo Ríos Torres y fuiste tomando y formando muchos círculos de lectura a través de todo el país y más allá del país, tanto virtuales como presenciales. Entonces, verdaderamente te felicito por esta página web que está muy hermosa porque tu sueño es este maravilloso programa de tienda de lectores y te insto y te exhorto a continuar para alegría de todos los que te queremos y sobre todo esos pequeños lectores que tú estás formando y han ido formando a través del club. Como ciudad. solda, y Me el va. programa GO! de Javi Galoé también ha contribuido a saltar fronteras y quiero darle un saludo a todos los que nos están viendo desde el extranjero. El 30% de la audiencia es del extranjero, 70% nuestro país y 30%. Entonces, en el extranjero, en Panamá, sí se lee y eso es importante. Julie, adelante Julie. Buenas tardes. Es un placer compartir con la escritora Rosmarie Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores participación que nos imbuye a incentivar el hábito de la lectura en nuestro país y a nivel internacional. A nombre de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores, de los grupos de lectura que lo conforman y como socio honoraria del Grupo de Lectura Millennium, felicitamos a la escritora y agradecemos ser parte activa de este legado cultural. Estos Gracias, Julie. Olga Sonia Yaurita. Acuérdense que en la en Zoom yo puse a los invitados especiales y los niños nos están viendo desde las redes sociales, porque eras el equipo de siembra de lectores. Adelante. Buenas tardes, eh, Rosemary. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en las plataformas, las semillitas que nos están escuchando, todos esos niños que tienen esas ganas. ...de incursionar en la lectura y lo han hecho a través del tiempo. Quiero felicitarte por esta revolución tecnológica que implantas en el día de hoy. Porque sinceramente revolucionas la tecnología, Romero. No solamente eres una revolucionaria de la pluma, sino tienes aquel alcance... ...y tienes una perspectiva mayor de las cosas. Así que quiero felicitarte por ello... Y quiero decirle a los niños que leer es un boleto al mundo sin montar un avión. Así que pueden hacerlo y ser felices. No saben lo grato que es leer. Los invito a continuar con ese entusiasmo de la lectura. Gracias. Gracias, Ol Olguita, parte importante de siembra de lectores. Ahora le corresponde a Sonia o a Aurita. Acuérdense que a fue todos. por... Yo soy una simple lectora que entré en Milenio con la coordinadora Aurita, Aurita de Canova. Eh, son ya 17 años que estamos leyendo. Estoy muy agradecida con, con Rosemary porque me ayudó muchísimo en lo que es eh, el aprendimiento también el aprendizaje del español <risa> porque yo soy italiana y eso me ayudó muchísimo a expresarme un poquito mejor y la, la felicito siempre por todo lo que ella hace para nosotros. Eh, eh, pienso que esta innovación es fantástica, fantástica, especialmente para los muchachos eh, y muy completa y exhaustiva. Y pienso que eso será um, una herramienta utilísima para todo lo que están estudiando. Cómo no, yo corrijo algo, no eres una simple lectora, eres <risa> pilar fundamental de milenio y gran colaboradora de Aura Méndez de Canova, nuestra poeta, Ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote en Poesía Juvenil. Adelante, Aurita. Gracias. Buenas tardes. A nombre de siempre, lectores de Coclé desde Aguadulce. Admirable éxito, Rosemary. Realmente eres admirable. Tu entusiasmo en esta pandemia, este logo, esta evolución para llevar la lectura no solamente a las provincias, sino a todos ¿no? los países. Eh, me siento muy contenta porque son 17 años en Coclea Agua Dulce de Siempre Lectores Romero con tu apoyo hemos podido llegar ¿no? a 17 años realmente este, me siento contenta siento que ha sido muy productivo aquí en Agua Dulce la visión y la misión del programa Siempre Lectores se ha logrado se han sembrado miles de lectores se han hecho programas en vivo con autores poetas, escritores, tertulia, realmente esto, me siento contenta por todo el apoyo y la logística que se ha logrado a través de siempre de lectores con todos los nuevos paradigmas que la Rosmery tiene. Realmente seguiremos avanzando y éxito Rosmery y todo el equipo. Sonia, que es una socia fundadora de Lugo. Gracias, Sonia, por todo el apoyo. Sonia es una mujer de la cultura, siempre apoyado. Igual también Yuli, que se suma como miembro eh, milenio, honorario a todos los compañeros gracias como no gracias a Aurita todos ustedes son parte importante que en crítica, análisis literario en participación pero yo quería dejar para el final mencionarle el nombre del webmaster de mi página web Kevin Reimer que todo lo que yo le pedía, que había aprendido en el programa GO de Javier Galoé, él me decía, se puede, no ponen obstáculos, esa es la gente emprendedora, la gente proactiva, la gente que abre puertas al triunfo, y con esto, ahora saliendo también en la web, la gente no necesita tener redes sociales, y podemos incorporar a todas esas personas que ya tienen cierta edad, miren que yo no menciono ninguna, el alma no envejece, ténganlo por seguro, y para el programa God no hay límite de edad, a cualquier edad se puede aprender, y a través de ese, de ese, uno se relaciona con personas que tú no puedes visitar ahora en la pandemia, después llegará el momento del encuentro personal, pero mientras tanto no nos hemos sentido solos en estos dos años y dos meses y varios días, ¿por qué? porque estamos en contacto, estamos a la distancia de un clic. yo estoy cerquita de ustedes mis queridos niños, y ahora cuando ustedes hagan los conversatorios, los va a poder ver su abuelita que no tiene redes sociales, entra www.rosetapia.com Enlace y ahí está transmisión en vivo. Con dos clics van a verlo y se van a dar cuenta de que ustedes son jóvenes preparados, que leyeron las novelas, que hicieron preguntas interesantes. Eh, Kevin es parte de la empresa de Rodolfo Reimer, que ha sido mi webmaster durante todo el tiempo. Pero ahora el papá está muy ocupado en su trabajo. Que sepan que si alguna de las personas quieren tener una página moderna, una página que les abra al mundo de la tecnología, yo les puedo dar el contacto de Kevin. Esto es bien importante. Miren, ustedes dirán esto no es importante, pero los chicos les encanta ver un video. Ven un video de tres minutos y se papá, cómprame el libro, papá, yo quiero leer el libro, o van a una biblioteca y buscan el libro. De esa manera llevamos a los niños de los que a ellos les gusta hasta que también les guste la lectura. Los mayores, yo le quiero mandar a la profesora Cecibel, a la profesora Yetmari, ellas hacen que sus estudiantes, a la profesora Guillermina, en Soyuz, ellas hacen que sus. Es, y muchísimos más. Estaríamos aquí, Marlene, Zaida, muchísimas profesoras que hacen que a los niños y a los jóvenes le encante la lectura. Quiero despedirme diciéndole: de ahora en adelante, siete plataformas más la página web. Nosotros hemos llegado a tener alcances, como una vez que hicimos un conversatorio de vida, de compromiso, de 9.000 personas que nos vieron. Ya saben, lean el libro, prepárense bien porque los van a ver muchísimas personas. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Yo sé que Javier Galué va a ver este video. Hasta España, mi reconocimiento por todo lo que he aprendido y un fuerte abrazo desde Panamá. Gracias.